Saludos, los a su dios el escorpión dorado. Bienvenidos a es esto que se llama su nombre, el notinucho en el estuche. <risas> sí, porque hay muchas cosas que platicarles que han estado sucediendo en la sucesión de los mundos, de los acontecimientos, eh, el acontecer del diario y del diario amanecer. Y por eso su pinche dios el escorpión dorado viene aquí a platicarles lo más sobresaliente en este tema. Porque qué? Ah, ¿Cómo ha pasado una cantidad de cosas? Mira, discúlpeme con el pinche desmadre, pero estoy aquí a un lado de una pinche construcción. Para eso alcanzó ni modo. Ni modo, lo importante es lo que digo No se fijen en el pinche ruido de afuera. ¡Vamos con el deporte! Con el deporte, sí Yo estaba a punto, mira, antes de grabar esto Ya estaba a punto de decirle a Chicharito Que era un pendejo y que ya la había ganado, güey Porque sí, miren, escuchen la apuesta que hicimos hace algunos meses ¿Si ¿Sí vas a ganar de a pinche los velas de goles? Si sí le goles? vas a ganar? La huevo Híjole Si no le ganas, que Una pinche apuesta si no le gano, a ver qué. Una, te rapas. No, porque es que ya va ver, campeón, cabrón, Ahora, ahora, se, va ahora se rapó por el no, pinche cabrón, Diego otra vez. No. No, no, cabrón. No. Bueno, pero... ahora te pintas de rosa los pinches pelos. Va. Si no ganas el, el, el, ¿En el año. El, el, el, sí. Va. Los goles. Pero, más gales, y vamos a hacer esto en la apuesta: si no le gano en goles, pero quedó campeón tú la pierdes también, órale, ah. órale y bueno, resulta que si vemos la tabla de goleo, actualmente eh, Carlos Vela tiene dos goles y Chicharito no tiene ninguno nada más con el pequeño detalle que nada más se habían jugado dos fechas en el fútbol de Estados Unidos, pero resulta que está muy el mundo acaba de salvar a Chicharito de que pague la apuesta con su diosa el escorpión dorado Chicharito déjame decirte, te cagaste, sí porque adivinen que sí se va a jugar el torneo de la MLS, o sea, del fútbol profesional de los Estados Unidos, pero adivinen cómo, güey, no se imaginan cómo. se va a jugar en Disney a ah, oh. van a ser como un campamento de verano de torneo de fútbol, así como me lo están escuchando ya sabes que con el COVID está cerrado Disney World, allá en Orlando, Florida pues resulta que aprovechando que están encerrados ahí hay un lugar, una canchita de fútbol para cascadear, ¿no? entonces van a llevarse a todos los equipos de Estados Unidos a ese pinche lugar, para que jueguen del diario van a jugar diario a diario durante no sé cuánto pinche tiempo, para completar justamente esta competición, todos van a estar ahí echándose los partidos de la MLS, no van a salir, parece ser que no va a haber aficionados y ellos no van a tener contacto con nadie y entonces pues van a estar ahí, nadie se va a contagiar, van a poder jugar fútbol van a seguir pudiendo este, ganar lana, creo que en cuestión de los sueldos de los futbolistas sí se les van a tener que bajar ya aceptaron que le bajaran su sueldo con tal de que sí se haga el pinche torneo entonces sí este, seguramente a Carlos Vela y al Chicharito no les van a bajar eso pero a los demás jugadores de medio pelo como Jonathan dos Santos, sí. Ah, no te creas, pinche Jonathan, sabes que eres un chido. También ahí va a estar jugando el pinche Chalampulido, el Rodolfo Pizarrín. Todos ellos van a estar echando patadas en este torneo express. Muy raro, cabrón. Que tengo entendido que en la mañana van a jugar fútbol y en la tarde ya se van a poner sus botargas de Mickey Mouse y de Goofy para este, convivir con los niños, ¿no? ¡Ah! Usted sabe que las protestas en Estados Unidos han estado bien cabrón así. En este momento estoy cenándome unas pinches gringas y por eso estoy acá en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué pedo, güey? Que están haciendo toques de queda. Han estado cambiando el toque de queda en la última semana. De repente dijeron, ¿sabe qué? Toque de queda. si sí, todos a la chingada no pueden salir después de las 9 de la noche. Y después otro día dicen, no, a la chingada tienen que cerrarse sus casas a las 8 de la noche. Para no hacerles el cuento largo, un día dijeron que teníamos que quedarnos en las pinches casas a las 5 de la tarde, cabrón. O sea, porque... Pues porque pasaron todos estos pinches desmadres No pinche mal, la gente se emputó cabrón Obviamente tienen una razón de ser Muchos de ellos, muchos de los que están viendo Manifestándose, tienen una razón de ser Está justificado el eh, que le están haciendo de pedo Porque sí, en Estados Unidos En muchas partes del mundo, pero en específico ahorita En Estados Unidos, hay mucho pinche racismo Y para muestra, este hijo de su puta madre Que le puso la rodilla en la jeta A un pinche morenazo, güey Y ahí le puso la pinche rodilla hasta que lo mató Cabrón, básicamente, si ustedes no saben Y son bien pendejos, y no saben quién es George Floyd, pues bueno, básicamente es este compadre que se dice que lo habían acusado de que había pagado con un billete falso, entonces llegó la pinche policía, se lo agandalló y lo dejó ahí. Entonces toda la gente está emputadísima obviamente. Los policías ya están a punto de castigarlos, ¿sí? Tanto él como el otro pinche tachidito cabrón que le estaba haciendo el paro ahí para que le está haciendo esquina para que nadie se interviniera. Es una pinche mamada, güey. Todos esos pinches policías pendejos, güey. No solamente ya los separaron de la policía, pero se supone que también los van a meter a la pinche cárcel. Pero no es exclusivo de ellos, ¿no, güey? Es este el tipo de pinches este, atropellos y de abusos de autoridad se da todo el tiempo entonces por eso están haciendo todas estas pinches marchas el gobierno de diferentes estados de esta pinche unión americana han estado poniendo diferentes toques de queda para estar preparados porque muchos no solamente hacen protestas pacíficas sino también se pasan de huevos y hacen este pinche desmadre a huevo güey pinches saqueos de mazones wey, así de la ver chingándose tenis de mil dólares de tres mil dos cinco mil dólares joyas en e, e, todas partes Hizo un descagadero en todo estados unidos parte de este pinche descagadero, también la pinche gente loca, cabrón. Mira este cabrón que me encontré, güey. Está sacando un arco, cabrón. No mames, ¿cómo sacas un pinche arco? Y uno pensaría, no mames, este pinche manifestante le va a apuntar con el arco a los pinches policías. No es que esté bien, pero podrías decir, ah, sería un poco lógico que este güey esté ahí. ¡No, cabrón! El güey apuntándole a la pinche gente hasta que se le rompen su pinche madre, cabrón. No mames. Y ustedes dirán, ¿por qué no han salido más pinches güeyes con armas de fuego, güey? Pues sí, se han salido, cabrón, pero también, yo, yo porque estoy cabrón se los digo aquí De primera instancia, ya sabes, lo sabes el pinche Dios, lo sabe todo, cabrón Hay gente infiltrada, hay policías infiltrados dentro de las pinches marchas Están ahí como así, como infiltrados, incógnito Y para muestra está este güey, ve, vean como de repente un güey este, está apuntándole a alguien con una pistola Diciendo, no te muevas, cabrón, no te muevas, deja el arma Ustedes dirán, ¿cuál pinche arma? Yo no vi nada Pues bueno, ahí, ahí les va la contratoma, beca cabrón, ahí está, apenas sacó el pinche rifle, güey, y llegó el pinche policía y lo agandalló, que ni siquiera, también el policía no es pendejo, güey, no, no lo iba a arrestar porque había un chingo de gente que lo podían agandallar, y entonces llega el pinche policía y se agandalla y dice, Cállate, préstame la pinche arma, cabrón, la chingada, eso ha estado pasando, culeros. No, no, o sea sí se puso cabrón, güey, han salido también famosos ahí a protestar, por ejemplo, el, el pinche John Boyega salió ahí a las calles y aventó un discurso de poca madre, güey, todo el mundo lo pinche aplaudió, <risa> How, how painful this is! I need you to understand how painful it is! Lies, lies, lies, to lies. be reminded every day that your race means nothing! I don't know if I'm gonna have a career after this. Fuck vlog. obviamente toda la pinche comunidad latina también se unió, nos unimos en todo el pinche mundo a apoyar estas pinches marchas y demás, y no solamente aquí también en México y empezaron a salir algunas cosas que para nadie es una sorpresa pero sí, eh, salió este pinche video de un cabrón que lo agarraron la policía por no traer cubrebocas, se puso pendejo y lo pinche agandallaron y le metieron sus putazos hasta matarlo cabrón, entonces ahora también en México están pidiendo justicia para el Giovanni y para todas las personas que han sido atropelladas por parte de algunos que otro pinche policía hijo de su puta madre. Tanto en México como en Estados Unidos hay policías mierda y también en México y en Estados Unidos hay policías chidos. Y siempre los estoy aplaudiendo yo, cabrón. Siempre a los chidos les aplaudo y hasta con mi pinche humildad de Dios digo, a huevo, qué chingón eres tú, pinche policía chingón, cabrón. Pero los hijos de puta, que se vayan a la verga. Y los mismos pinches policías honestos deben estar echando de cabeza a los policías culeros, güey, para que se les quite y, y para que les manden la chingada, porque gracias a ellos de repente tienen mala fama el cuerpo policíaco en todas partes del mundo. Así a la chingada con los culeros Pero algo que me llama la atención Y que va a estar muy cagado Es que ya nos valió pito la cuarentena, ¿no? Y entonces eso hace crecer las teorías de conspiración Así como en su momento Todo el mundo la hizo de pedo por el vive latino Y no hay un puto infectado por el vive latino Dicen, a ver cabrón, ¿qué pasó ahí? Pues uno también dirá, ¡ay! ¡Ay, cabrón! O sea, ahora todas las marchas que hay Van a salir un chingo de infectados Pues nos vemos en 15 días A ver si es cierto A ver si se incrementó la cantidad de infectados O es pura mamada, cabrón Pura mamada para tenernos encerrados en la pinche casa Y hacer su pinche desmadre Porque se ha dicho que los gobiernos del mundo Se están sirviendo con la cuchara grande Para hacer cualquier cantidad de pinches De modificaciones y de chingaderas a la ley Sin que los pinches ciudadanos lo sepamos Oigan, a lo mejor son muy perspicaces ustedes Porque soy bien pinche. Inteligente, sí, ya lo vieron Y viajé ya a pinche Estados Unidos Solo por algunas cuestiones de trabajo que, que ustedes los mortales como son pendejos no entenderían Pero me llamó la atención que a la hora de viajar En eh, pinche avión, cabrón Te están tomando la temperatura Que eso eh, es prudente y es chingón, güey Y se supone que ahí vas a prevenir a Cualquier güey que tenga calentura, ¿no? ¡Que ojo! Que alguien que tenga calentura no significa que tenga COVID, no digan mamadas, no, también. Porque está bien fácil entenderle este pedo, güey. ¿Cómo saber si tienes COVID? Calentura, dolor de garganta y cuerpo cortado, si tienes esos síntomas. O no tienes ninguno y eres asintomático, podrías tener... <risa> No mames, cabrón Te dan los síntomas Y después te dicen que si no los tienes También te puede dar No mames Es una pendejada Pero bueno, dentro de las pendejadas que existen Están estos pinches formatitos estas pinches hojas. Les voy a hacer una genche captura Para que lean bien Para que no se les pase nada Aquí te dicen Si sí, eh, viajaste a alguno de estos países En los últimos 14 días Y entonces tú le tendrías que poner Tachecita o palomita Al país donde hayas viajado o no Y Ya es un pinche dogma de fe Me hicieron llenar como tres de estas chingaderas En diferentes formatos En diferentes puntos de México, Estados Unidos Unas las entregaban Y ya nada más te creen Ah, sí, chingón, ya Pásale Súbete al avión Ya, no hay No tienes un pedo, güey Súbete Yo te creo que me dijiste la verdad, ¿no? Y otras Es de chocolate Porque como lo puedes ver Tengo la pinche hoja en mi mano Quiere decir que nadie me la pidió Entonces Tus pinches medidas de seguridad Métetelas por el culo Pinches pendejos, güey Hagan las cosas bien cabrón, registren bien a la pinche gente Si ha viajado a tal o cual país Revisenle electrónicamente el pasaporte No, no estés pinches mamadas cabrón Eso no sirve de nada más Gastan papel, gastan tinta lo idiota Chequenlo electrónicamente y ya Pero es parte de esta pinche vendedera de humo No a huevo Ya me puse muy pinche intenso Mejor vamos a chingar a Bárbara de regir Venga Tu mascarita pendejo. ¿Qué te pasa pinche bárbaro? No es máscara, es así mi jeta ¿Vas a hacer ejercicio o vas a estar de huevón? ¡A huevo que voy a hacer ejercicio! ¿Estás listo para ver cómo te metes un chingadazo? ¡Cario, <risa> güey, esta fue una ocasión especial y fue sin querer ¡A huevo también me doy mis gustitos ahí este! Le subí el rating a la, a la barbarión a la pinche abdomen de acero cabrón ¿Estás listo para hacer tu sonrisa natural? <risa> Oye, te vi en LOL ¿Y qué te pareció? I love you Gané porque soy un dios, ¿viste? Pues ¿En no, qué lo, lo bueno, eh, Mira, en primer lugar, tuve ventaja La verdad me pusieron por, con pura gente que da mucha hueva Y que no da risa Entonces, <risa> este, pues a ella llegaba, llevaba mucha ventaja Estamos de acuerdo Y segundo, pues nada más me acordaba del millón de varos Con el que me compré este, un millón de, de, de, de jicaletas y ya con eso saludos pinche bárbara me he me conseguido hasta eso eh hasta eso oye y tu único talento es tener peluche en el escuche no eh, tengo otros talentos que te puedo demostrar después cuando se quita esto de la pandemia que podamos darnos unos pinches besotes puta pero ni loca pero, o sea bendigo <risa> ve, bendigo para no tener que acercarme a ti <risa> cómo anda tu hija como por estos días este anda soltera casada cómo anda Igualito, igualito que tu, una madre <risa> Yo no tengo madre, eso es lo bueno y hablando del mundo del entretenimiento Que pedo güey, los cines Los cines en México ya empezaron a abrir También en Estados Unidos y ¿sí? En algunos lugares como en Texas En Estados Unidos ya empezaron a abrir eh, Algunos cines y también en México A partir de este viernes en algunas ciudades Empiezan a abrir los cines Todo va a depender, todas las ciudades De estos dos países por lo menos Y, se, y seguramente también del país que tú me estés viendo de Estados Unidos de México o el resto de Latinoamérica Seguramente así se van a estar abriendo Los cines gradualmente, no existe una fecha porque por lo menos en estados unidos y en méxico cada estado es autónomo o sea hace lo que se les pegue su puta gana o sea que cada quien abre a la hora que quiere y cuando quiere en méxico algunos estados ya empezaron a abrir pero todo depende del semáforo pusieron unos pinches mamadas que se don con los pinches semáforos que este depende de qué color tengas de semáforo es que la situación está más cabrona o menos cabrona y entonces así se va a empezar a abrir o ¡Oh, no los pinches cines igual que en estados unidos algunos ya empezaron a abrir dicen que de forma oficial ya jodido tanto en méxico como en Estados Unidos El 15 de julio Abrirían el 100% de los cines De estos dos pinches países ¿Ustedes qué opinan? ¿Van a ir al pinche cine? O chique sí, su madre mejor me quedo en casa Para no jugarla al vivo Cada quien irá decidiéndose el non-lo y finalmente en la educación también ya se están haciendo diferentes planes para el regreso a clases. Sí, y pues ya se sabe que pues en todas partes valió pito. Todo este rollo de regreso a clases. Ya este, prácticamente en todo el mundo ya dieron por finalizado el periodo escolar. Eh, todo el mundo se aventó sus pinches eh, clases de, en línea, sus clases desde su pinche casa. Y ahora están diciendo, ¿cómo van a regresar a la escuela? Por ejemplo, allá en Asia, los, los de Corea, vean cómo regresaron a clases. Esos que ya, ya desde hace algunas semanas regresaron a la pinche normalidad. Pues bueno, ahora como pinche. Cubículo de godines, cabrón De oficinista culero con su acrílico Separando a todos los pinches chamacos Para que no se abren y no estén escupiendo pendejadas Y ahora México están diciendo que puede ser que hagan eso O puede ser que los divida que, que hagan más espacio entre ellos ¿Y cómo le van a hacer? A través de días escolares depende tu número de lista O tu pinche letra de apellido A huevo Haz de cuenta que los lunes van a ir de la A a la M Y los martes de la M a la Z güey y, y así, güey Están queriendo obviamente arreglar y llegar a un pinche acuerdo Pero... Yo siento que se hace más pinche desmadre, cabrón. Y punto es que así las cosas en este pinche loco mundo. Espero que les haya gustado su notiluche en el estuche. De parte de su dios, el escorpión dorado. Síganme en las redes sociales y díganme qué opinan sobre todas estas pendejadas que les acabo de decir. Pónganle like y suscríbanse. ¡Peluche en el estuche! Antes de irnos, ¿qué tuvimos en el escorpión al volante esta semana? ¡Sí! Cambiemos de tema de cosas más alegres. ¿Cómo ha estado tu tío Ben? <risa> A huevo, escorpión al volante animado con el pinche Spider-Man. No se lo pierda, ya está disponible en otro pinche canal en el peluche en el estuche. Y como ya lo saben, hay otro canal aquí. Este es el escorpión dorado, el chido, donde se va subiendo material especial, material extra. Pero bueno, el escorpión al volante allá está en el peluche en el estuche. <música>